A raíz de la huelga anunciada para los días 16 y 17 del mes en curso, convocada por dirigentes comunitarios de localidades rurales de esta ciudad a la cual la Junta de Vecinos del sector Ugamba se ha unido, exigiendo el cumplimiento de promesas de las autoridades, hoy el gobernador provincial Duarte Juan Antigua Javier dijo que estas iniciativas solo consiguen dar una mala imagen de San Francisco de Macorís.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 podrán tener toda la razón del mundo, que la tienen quizá, pero necesariamente no tienen que llegar a, eso, a esos términos de, de hacer esa, ese tipo de convocatoria. El funcionario criticó además el método de lucha de los dirigentes populares. No es gracioso que usted venga y diga cosas por la radio, la televisión, de, para que la gente qué sé yo, no, no crean lo que se está haciendo. Y realmente, en cualquier momento, son cosas que se van a, a arrancar. Ahora, tienen una modalidad también que deberían de revisarse. Y es que todos sus su, su términos siempre son ofensivos. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.